Bien interesante todo el trabajo que viene realizando la tolda roja en cada rincón de nuestro país. Hemos observado también la juramentación en el estado La Guaira. Ahora sí tenemos la señal en el estado Yaracuy y nos trasladamos de inmediato. Permitir que la revolución bolivariana fuera exitosa. Ese imperio no podía permitir que en Venezuela esta revolución le diera luz. ...a dos millones y medio de venezolanos y venezolanas... ...que no sabían leer y escribir... ...y que durante toda la historia... ...de los gobiernos que pasaron... ...nadie los había atendido... ...ese imperio no puede permitir... ...el éxito de la gran misión Vivienda Venezuela... ...ese imperio... ...no puede permitir... ...lo que los jóvenes... ...luchan en Chile... ...en Colombia que es tener derecho a la educación. Aquí en Venezuela tenemos derecho a la educación universitaria. Ese imperio no puede permitir que el pueblo que está acá sea el pueblo que mande, sea el pueblo que decida. Ese imperio quiere tener una servidumbre para que esté arrodillados a ellos. Y eso es lo que no ha hecho la revolución bolivariana. Y ese es nuestro pecado, hermanos y hermanas. El imperio no puede permitir que se muestre el socialismo como se ha venido mostrando con sus éxitos. Y por eso, sanciones y bloqueo solicitado por unos apátridas que llegaron en el 2015 a la Asamblea Nacional, quizás también por errores que cometimos nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener claro, pero ante todas esas dificultades, nosotros nos tenemos que sobreponer. Por eso que hermanos y hermanas, jefes de calle, de comunidad, de uh equipos políticos municipales, estadales del PSU, de la JPSU, el Consejo Político, nada fácil nos va a tocar. ¿Quién está aquí obligado? Pregunto. ¿U obligada? ¿Quién? ¿Vinimos para qué obligado? ¿U obligada? Venimos con el pecho henchido, lleno de orgullo, para decir que soy un jefe de calle, de comunidad, de UH. Venimos con orgullo, así lo voy a decir suavecito, venimos con orgullo para acá, mi capitán Diosdado Cabello, para decirle a Venezuela y al mundo que tenemos el pecho pleno de emoción, de orgullo, de ser militante del partido de Hugo Chávez Frías. Y hoy, mi capitán, mi comandante presidente, Nicolás Maduro, lo decimos con humildad, pero con mucha firmeza, este pueblo que está acá, Yaracuy, un territorio pequeño, pero con un pueblo glorioso, ese es Yaracuy, con un pueblo glorioso, con un pueblo que tiene historia, con un pueblo que por allá en 1530, en aquella montaña que está allá al frente, sacó al imperio español la primera rebelión contra el imperio, la dio el negro Miguel. Y luego 200 años más tarde, mi capitán, el cimarrón Andresote, 200 años más tarde, Dal dio también pie a la primera rebelión antimonopolista. ...que la tenía la compañía Guipuzcoana, Pero también es este pueblo... ...donde en esta montaña de este lado... ...se dieron las primeras manifestaciones guerrilleras... ...y se alzó el pueblo de Yaracuy... ...contra el modelo de, del pontufejismo... ...contra la traición de la esperanza... ...de aquel 23 de enero... ...de 1958... ...pero también queremos decirlo con mucho orgullo... ...fue acá, en esta tierra... ...tierra girajara, ...tierra de caquetillos... ...donde nacieron los gloriosos... ...comités locales de abastecimiento y producción... ...donde nacieron los CLAP... ...y también en esta tierra... ...se dieron aporte significativos... ...para la organización de nuestro glorioso partido... ...bajo ese concepto del hecho territorial... ...pueblo grande, pueblo hermoso... ...por eso que hoy... ...venimos acá más que una juramentación formal... ...venimos a hacer una juramentación... ...en cuerpo, en alma y en corazón... ...con la patria... ...con nuestro pueblo con nuestra familia, con nosotros mismos, porque no nos vamos a permitir jamás fallar. Y lo decimos de una vez, con respeto a todos los hermanos y hermanas, camaradas del resto de los estados, Yaracuy en las próximas elecciones va a quedar igualmente de primer lugar, como siempre lo hemos hecho. Miren, qué fácil sería, miren qué análisis tan simple, oído lo que voy a decir, sería, bueno, para que nos quiten las sanciones y el bloqueo y dejemos el sufrimiento, el imperio y los gringos dicen, quiten a Maduro, cualquiera pudiera pensar, oído, Cualquiera confundido pudiera pensar que esa es la solución. Simple basta ver atrás cuál fue el país que recibimos. Ver atrás, como aquí, como decía Ali Primera, lo que llegó fue el imperio para dejar sangre, sudor y miseria al pueblo. Ahí está lo que nos conseguimos. Fue Chávez... Y ha seguido Nicolás Maduro, el que ha permitido que reivindiquemos a nuestro pueblo. Que ellos no quieren, nosotros sí queremos. Y así, como hemos derrotado al imperio, y lo hizo el negro Miguel, y lo hizo el cimarrón Andrés Sote, y lo hizo nuestro padre libertador Simón Bolívar, acompañado de yaracuyanos, como José Vicente Peña de Yaracuyanos, como José Joaquín Veroes, hoy nosotros acá lo juramos ante Dios y nos arrodillamos acá y decimos que nosotros vamos a vencer en cualquiera de las circunstancias que nos corresponda. Aquí está un pueblo victorioso. Por eso voy a tener... Miren, el honor y el privilegio de leer esta acta compromiso que la debemos llevar acá en el corazón y en la conciencia. Acta de compromiso patriótico y revolucionario. Los abajo firmantes, integrantes de la estructura política estatal del Estado de Yaracuy, de la estructura estatal de la JPSU, del Consejo Político, de los equipos políticos municipales y de nuestras gloriosas estructuras de base, calle, comunidad y hueche, nos comprometemos mediante este documento ante nuestros antepasados, héroes y heroínas, de la patria ante el pueblo revolucionario y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ante nuestra dirección nacional, estructuras de base, ante el pueblo Yaracuy, a respetar y a participar y a practicar los principios de dirección colectiva, de centralismo democrático y unidad orgánica y política de nuestro partido, así como cumplir y hacer cumplir los estatutos y bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela establecidas en el Libro Rojo, así como también asumir el deber de escuchar a nuestras bases y hacer cumplir la voluntad y el mandato popular acompañar a nuestra militancia y a nuestro pueblo en sus luchas y necesidades más sentidas para alcanzar la mayor suma de felicidad posible. ¿Nos comprometemos? Pregunto, ¿nos comprometemos? Pregunto, ¿nos comprometemos? Entonces decimos, como uno solo... Una sola mujer, un solo hombre, nos comprometemos a desempeñar con lealtad absoluta, honestidad, compromiso, eficiencia, ética revolucionaria y patriotismo, los cargos y responsabilidades asignadas para hacer irreversible la revolución bolivariana, siguiendo el legado del comandante eterno y líder invicto de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, consolidaremos como vanguardia de la revolución bolivariana que sea ejemplo de disciplina consciente para construir el camino a la victoria en cada coyuntura que amenace a la patria, promover el debate político como ejercicio de formación permanente de nuestro cuadro y de la juventud promover y practicar, muy importante, el trabajo voluntario, dar ejemplo moralizador al país y especialmente a las nuevas generaciones, estimular la crítica y la autocrítica como esquema de mejoramiento continuo de nuestros métodos y actitudes, dirigir nuestro accionar a organizar, escuchemos esto que es la clave, lo voy a repetir, dirigir nuestro accionar a organizar, unir y sumar en la construcción de las nuevas y grandes mayorías necesarias para garantizar la victoria estratégica y la construcción del socialismo del siglo XXI. Trabajar sin descanso y sin reposo para que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela dirija y consolide el triunfo en las próximas elecciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, como única garantía de continuar el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Finalmente, hermanos y hermanas, camaradas, compatriotas, compañeros de lucha, quiero significar el valor más importante, escúchese bien, el valor más importante que debe asistir a un revolucionario, a una revolucionario a un bolivariano, a una mujer bolivariana y sobre todo a un militante del glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela, ese valor se llama lealtad. Ese es el valor más importante. Uno puede cometer errores, uno puede equivocarse, ...porque somos seres humanos... ...y nos podemos equivocar... ...y podemos también rectificar... ...y como lo dice el refrán... ...errar de humanos... ...y rectificar de sabios... ...pero la lealtad... ...no tiene... ...términos medios... ...la lealtad... ...es absoluta... ...la lealtad es indivisible... Uno, para contrastar la lealtad, solamente habrá que decir dos cosas. O soy leal o eres traidor. Y nosotros acá, mi capitán, decidimos ser leales hoy, mañana y siempre. Por eso, quiero... Por eso, quiero dejar a un soldado de la patria, a un soldado del 4 de febrero, a un hijo de Chávez, que es expresión plena de lealtad, leal con Chávez, leal con Maduro, leal con la patria y leal con el pueblo. Con ustedes, nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón. ¡Que viva la patria! No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. que adornan la serranía pa' que vayan buscando de ella por si la lucha se enfría de Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De... casa, pues al viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Julio León! ¡Que viva Yaracuy! ¡Que viva el PSUV! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Ya comieron? ¿Tienen hambre? ¿Están ¿Están cansados? Ah, eso es lo que yo quería saber. ¿Para dónde vamos? ¡Para adelante! Siéntese, por favor. Ah, yo tampoco he comido, por si acaso. Por si acaso. Bueno, los saludo, compañeros y compañeras, a todas y a todos, con cariño, con respeto. Quiero saludar a el equipo político estadal, a mi querido hermano, ...que él me dice mi capitán, papá, yo parecer más viejo, ¿ah? ¿eh? Pero ese caballero entró el mismo día que yo entré a la academia militar, él entró a la aviación. Al equipo político estadal, a mi hermano Julio León Heredia... ...representantes de la Dirección Nacional del Partido de la JPSUV aquí con nosotros... ...a la nueva estructura estadal de la JPSUV, al Consejo Político... ...a los jefes de vc ...a las jefas y jefes de comunidad... ...a los jefes y jefes de calle... ...ajá, quiero también darle un saludo... ...a los hermanos del PPT presente, por aquí están... ...los veo por acá, gracias por estar en este acto... ...a los hermanos de Podemos, están por allá creo también... Saludarlos. Saludarlos desde por aquí, desde por aquí, por allá, por allá. Qué bonito está este acto. Vamos a hacer, pues, vamos a mandarle un saludo a Nicolás desde aquí, pues. Le mandamos un saludo. Con energía. Con fuerza. Vamos pues, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Saludos Ah, no es. Eh. Vamos mejorando. Siéntese, por favor. Eh. Aquí está Peña, San Felipe, Brusual. Y por aquí, ¿a quién más? Y Tallaracuy. Quiero agradecer a ustedes este momento especial. Yo. Yo estoy molesto con, con la dirección estadal de, de Yaracuy. Porque yo no vine para esa marcha del 23 de enero, de, de enero. No me invitaron para esa marcha. Tenemos que hacer una hora, ¿verdad? Claro, hermano, tenemos que hacer una marcha. Porque lo malo, ¿ah? ¿eh? Lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca. Nosotros hicimos una marcha aquí en el año 2015. Le voy a decir, arrancamos en Yaracuy arrancamos en Yaracuy cuando ellos se volvieron locos por esta fecha fue hicimos una supermarcha y comenzamos a taparle la boca a quienes pensaron que iban a acabar con la revolución y fue aquí en Yaracuy yo estuve antes en, en, en Sucre pero fue un acto distinto porque allá habían intentado saquear pero el primer gran acto lo hicimos aquí en Yaracuy aquí en Yaracuy ni podrán ni podrá. Este pueblo lleno de historia, lleno de historia, lleno de fuerza espiritual, pero sobre todo un pueblo lleno de dignidad. Yaracuy ha permanecido y seguirá siendo territorio invicto. Territorio invicto. Yaracuy es un bastión de la revolución bolivariana. Y hoy estar aquí con ustedes, hermanos y hermanas, para juramentar al equipo político estadal que va a ejercer su función en los próximos cuatro años, al Consejo Político del Estado, a la dirección de la JPSU, para nosotros es, para mí en lo personal, me alegra mucho estar aquí en Yeracuy. Ver las caras, ya uno ve caras aquí conocidas, ¿eh? hay unos que se dejan la barba y uno no lo conoce ahora, pero ya está uno con su barba, ¿eh? Pero nos vemos caras conocidas. Nos hemos encontrado en estas batallas. Nos hemos encontrado en cada lucha. Y yo, lo que siempre, cuando hay este tipo de actividades, de movilizaciones, uno siempre le pregunta a la gente, ¿no? Que en caso de un problema, ¿para dónde se va a ir? Si aquí pasa algo allá en Caracas, ¿para dónde se va a ir Yaracuy? Ya uno ni pregunta, porque uno sabe que Yaracuy se va para Caracas de una vez a defender la revolución bolivariana. Sin descuidar nunca el territorio. Sin descuidar nunca el territorio. Ahora nosotros tenemos una presencia territorial en toda Venezuela, en todas las calles de este país, en todas las comunidades de este país y en todos los centros de votación de este país. Esa presencia Territorial en el territorio, debemos concretarla en dos cosas fundamentales. Una, construir nuestro modelo político, hacer una revolución, una revolución socialista, una revolución chavista, una revolución bolivariana, nuestro socialismo, antiimperialista siempre. Lo decía el hermano gobernador, el enemigo histórico no es... Eh, los batequebrados de, valo, de voluntad popular o de primera justicia, no, no, no. El enemigo histórico es el imperialismo norteamericano, histórico de los pueblos. Todos los pueblos que quieren ser libres, si en verdad quieren ser libres, tienen que topar con el imperialismo norteamericano. Y nosotros hemos pasado una y mil pruebas, una y mil pruebas. Las luchas que estamos dando nosotros hoy día en Venezuela... Yo no tengo ninguna duda que se asemejan a las luchas que dieron nuestros antepasados hace doscientos y más años. Porque en aquel momento se enfrentaban al imperialismo español o al imperio español. Que era el más poderoso, de los más poderosos de la época pues. Y de aquí los echamos. Pero hoy este pueblo, ustedes hermanos y hermanas, nosotros hermanos y hermanas nos estamos enfrentando... No al imperio más poderoso de esta época, no, no. Al imperio más poderoso de todos los tiempos. El imperio, el imperio norteamericano en este instante. Son dueños de Europa. El presidente de Estados Unidos es el jefe de la Unión Europea. Si deciden invadir pueblos, los invaden. Si los, eh, deciden bombardearlos, los bombardean. Y ahora utilizan otras metodologías como es el bloqueo... Como es el saqueo, como es el robo, las persecuciones, las amenazas, las sanciones contra los pueblos que no se arrodillan ante ellos. Con los pueblos que han decidido ser libres. Bueno, nos toca esa tarea. Recuerden las cuatro etapas que ha hablado nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. La fase de la rebelión. Nosotros vivimos en una rebelión permanente. Porque nosotros somos rebeldes. Nosotros somos revolucionarios. ...no le quedamos callados a nadie... ...a nadie... Re ...defendemos lo que tenemos que defender ante quien sea... ...una... ...una fase... ...aquella fase pues de... ...de la rebelión que pareciera haber quedado atrás... ...no nos ha quedado todavía... ...vive en nosotros... ...porque para enfrentar el imperialismo... ...nosotros tenemos que vivir en rebelión permanente... ...y esta fase... ...que tampoco hemos... Todavía ha superado que es la fase de resistencia. Este pueblo ha demostrado que no es una resistencia. Me voy a tirar en el chinchorro para ver qué es lo que pasa. Es una resistencia activa, una resistencia en rebeldía contra el imperialismo norteamericano. Y ahora lo que nos queda a nosotros, gracias a este pueblo, gracias a ustedes, gracias a, a las mujeres venezolanas, gracias a las mujeres de aquí de Yaracuy, a los jóvenes venezolanos, al pueblo de Venezuela es el, el, la etapa del renacimiento, del florecer nuevamente de la patria de Bolívar y de Chávez, y lo vamos a lograr y lo estamos logrando nosotros solos. Nadie nos está ayudando, nadie nos está ayudando. El compañero presidente Nicolás Maduro, bueno, el que quiera que se ponga en los zapatos al presidente un ratico, pues, para ver si es cómodo ver si puede dormir, si puede descansar, es una tensión permanente por atender al pueblo. Soy testigo, lo puedo decir. No hay día que el presidente no esté pensando en cómo ayudar a nuestro pueblo ante el ataque del imperialismo norteamericano. Ahora, la organización nuestra debe acompañar esos esfuerzos. Por eso hablaba, ver Hacer la revolución, construir nuestro proceso político, y lo estamos logrando. Y la otro, el otro es ganar todas las elecciones que se nos presenten. Y dentro de poco, todo indica que aquí va a haber elecciones, según esta Constitución, en los próximos meses, cuando llame el CNE, ¿verdad? Si el CNE llama elecciones mañana, nosotros estamos listos. listos para las elecciones. Ah, que hay que afinar detalles. Bueno, pero a nosotros nos falta muchísimo menos que a ellos. ¿Verdad? Ellos todavía... ¿Todavía están viendo quién pelea con quién? No, están recontradivididos, están, están en verdad en etapa terminal la oposición venezolana. Nosotros vamos a una siguiente fase. ¿Cuál es la fase ahorita? Una vez que tengamos los equipos políticos municipales, estadales, de todos los municipios, VCH, jefes de equipos de VCH, de calle y de comunidad, vamos a construir un 1x10 de verdad, auténtico, comprobable, de ahí mismo del sector, que no, no es un uno por diez de aquí a, a San Cristóbal, no, es aquí mismo, para garantizar uno a uno los votos necesarios para que la revolución siga gobernando este país y que más nunca pueda volver la oposición a gobernarnos. Más nunca pueda hacerlo. Ahora, eso tenemos que hacerlo nosotros, ustedes sabían, ¿verdad? Jefe de calle. Eso es tarea de los jefes de calle, jefes de comunidad, organizar las patrullas, los patrulleros, tocar, hablar, conversar, llamar a cada uno para convencerlo. No solo el Partido Socialista Unido de Venezuela, también los movimientos sociales, también los partidos aliados del gran polo patriótico. Todo aquel que quiera paz y tranquilidad para Venezuela debe ser sumado a la fuerza revolucionaria, debe ser sumada. ...a la fuerza revolucionaria, sin sectarismo de ningún tipo. Nadie aquí sobra, todos, todos somos necesarios. Entonces yo les pido que hagamos un ejercicio de sabiduría política, un ejercicio de nobleza inclusive, un ejercicio de amplitud y vamos a buscar en cada calle, en cada comunidad, en cada, en cada VCH... Un, una población que nosotros hemos llamado público objetivo. ¿Ustedes han escuchado hablar del público objetivo? ¿Ya han comenzado a trabajar algo de eso? No se lo digan a nadie. La sorpresa que le tenemos, público objetivo, llegar donde tenemos que llegar, tan, tan, tan, tan, registrar, registrar, visitar, convencer, enamorar, reenamorar cuando sea necesario. Pero eso es un trabajo nuestro. Es un trabajo que se hace en cada calle de Venezuela. ¿Ah? Hacer ese trabajo de detalles. Nosotros ya ustedes saben quiénes son, dónde viven, cómo se llaman. Ta, ta, ta. No digan nada. Hagámoslo en silencio. En silencio tenía que ser, y así será. Nosotros pasamos 10 años en los cuarteles, en silencio, y salimos un 4 de febrero. Junto al comandante Chávez, en silencio tuvimos que hacerlo. Y aquellos que dijeron que nos derrotaron, bueno, ahí está la derrota, 20, 31 años después, aquí está de pie la revolución bolivariana, y el pueblo con sus esperanzas y sus sueños, tratando de lograr la paz. Juramentarse, juramentarse es un gran, un gran compromiso, una responsabilidad. Jóvenes, ustedes de la, todos son de la JPSU lo que están aquí, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. Cuando yo tenía 20 años, 20, me juramenté por allá, por la Academia Militar. 20 años para atrás son 40 años, casi en la Academia Militar asumir un juramento como un compromiso un compromiso de patria, un revolucionario una revolucionaria tiene pocas cosas que le pertenecen una es su palabra su palabra pongo mi palabra y es un compromiso la otra es su pellejo pues su propia vida su propia vida y ustedes saben que nosotros, al enfrentarnos al imperialismo, ponemos en riesgo nuestra propia vida. Nos persiguen, al presidente Nicolás Maduro, a mí, le pusieron, nos pusieron precio a la cabeza de nosotros. Vale tanto y vale tanto, como en el lejano oeste. Esa es la, esa es la ley de ellos, ¿ve? El lejano. ¿Ustedes se acuerdan de esas películas? ¿Alguien ha visto esa película? ¿Cómo es que dice? Riguard, ¿qué dice? El, se busca... One, ¿Cómo? No, y Riwer también dice, one, se busca, buscado, y ponían un precio ahí, a nosotros nos pusieron precio en la cabeza. Así es como ellos creen que van a resolver el problema que ellos mismos han generado en Venezuela. Y no han entendido que eso es lo que nos ha hecho a nosotros es sentirnos cada día más comprometido con la palabra empeñada, con el juramento hecho y con la fuerza de ser más antiimperialista cada día y cada momento que respiremos. Tiene que desaparecer de la faz de la tierra el imperialismo. Y los que lo practiquen, ahí está lo que ocurrió ahorita en Siria y en Turquía, en Turquía, ¿qué ocurrió? Un sismo, un terremoto, una cantidad de muertos. que dice el imperialismo? No vamos a ayudar al pueblo de Siria porque están sancionados. ¡Qué miserables! ¡Qué miserables! Y el que lo ayude, le aplican sanciones. ¡Qué miserables! ¡Qué miserables son! Pero ahí está Siria levantándose y se va a levantar. Y lo hará con el esfuerzo de su propia gente y de los verdaderos amigos que tienen en el mundo la solidaridad entre los pueblos, ya salieron de aquí de Venezuela, con lo poco que tenemos, salió un grupo de venezolanos y venezolanas para ayudarlos, para ayudarlos, ven, mientras tanto el imperialismo dice, no, no lo vamos a ayudar, entonces juramentarse, muchachos, muchachos, es un gran compromiso, una cosa de vida, asumámoslo así, las tareas que nos den hay que cumplirlas. No empeñemos la palabra si no somos capaces de cumplir lo que nos estamos comprometiendo. No digamos, lo voy a hacer si no lo va a hacer. No digamos, voy a estar si no va a estar. No digamos, voy a votar y después no va a votar. Hagamos esta tarea. Y estoy seguro que nuestros hijos y nuestras hijas y estos jóvenes nos los van a agradecer porque nosotros seremos capaces... ...de entregarles un partido... ...el partido del comandante Chávez... ...el Partido Socialista Unido de Venezuela... ...con estructuras serias... ...responsables y reales... ...en toda Venezuela. Este juramento es parte... ...del vivir nuestro... ...es el juramento de Bolívar allá en el Monte Sacro... ...es el juramento nuestro... ...en los cuarteles... ...del MBR 200... ...es el juramento que... Bueno, que cada vez que tenemos una coyuntura, un compromiso, lo asumimos. Y ese juramento nos da fuerza. Nos da fuerza. Es el juramento del Samandegüere, allá del movimiento del MBR 200. Y nos da fuerza. Y nos despierta. Y nos aguijonea cuando estamos apendejiados para seguir adelante. Porque a veces a uno le ocurre, ¿no? A uno le ocurre que tiene la moral baja. ¿Cómo está la moral aquí en Yaracuy? ¿Cómo está la moral en Yaracuy? Yo lo sé que es así. Y yo di un compromiso un día. Ese día lo dije aquí, Braulio, estaba Braulio ahí y estaban ustedes. Lo dije, ese día que hicimos esa marcha, Julio. Dije que si aquí pasara algo, yo me vengo, yo me vengo para acá para esta tierra a combatir desde aquí desde esta tierra. Lo dije, ¿verdad? Y eso yo lo tengo en cuenta. De aquí los echaron hace no sé cuántos años y de aquí los seguiremos echando cada vez que intenten meterse en suelo yaracuriano. Aquí no van a poder. Así que cuando les toque la puerta, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Ah? Ese soy yo. Vamos a jurar pues. Perdón, ya va. Siéntese. Falta una firma del compromiso. Compañera de la JPV, firme. firme. Compañero gobernador, ¿ya firmó? Falto yo. Falto yo, imagínese usted. Yo firmo aquí en Yaracuy. Y quiero además entregarle, ustedes han escuchado hablar del libro rojo, ¿verdad? Libro rojo, ¿han escuchado? Están los estatutos, las bases programáticas, declaración de principios y código de ética. Bueno, esto es el libro de consulta de un revolucionario, de una revolucionaria. Modestamente. Ahora vamos nosotros a agregarle a esto las tareas, las tareas para los jefes, pero para los equipos políticos estadales, municipales, así como ya tienen las tareas los jefes de calle, los equipos de comunidad, los equipos de VH, tareas en lo inmediato. Y quiero entregar de manera simbólica, pero con la profundidad de ese acto, esto, este libro rojo al equipo del Consejo Político del Estado Yaracuy. Compañero Juan, quiero entregarle a la juventud, aquí lo tiene. Quiero entregarle a nuestro gobernador, aquí lo tiene. Libro rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compromiso ahí de puño y letra con la patria, con este estado, el estado Yaracuy. Y ahora sí, vamos a levantarnos para jurar. Y vamos a levantar la mano izquierda, la que está al lado del corazón. Y vamos a hacer un juramento que se escuche en toda Venezuela. En toda Venezuela, hay que, que gritarlo para que nos escuchen, para que sepan que la cosa es en serio. Vamos, pues. Vamos. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por ellos. Que no daré descanso a mi brazo. Ni reposo a mi alma. Hasta lograr romper las cadenas. Que por voluntad de los poderosos y del imperialismo... Quieren imponer a nuestro pueblo. Yo, equipo político estadal, yo, consejo político, yo, JPSUB, puro cumplir y hacer cumplir los reglamentos, bases programáticas, código de ética, declaración de principio. ...por Bolívar, lo juro... ...por Chávez, lo juro... ...por la patria, lo juro... ...por Yaracuy, lo juro... ...y me comprometo... ...a construir... ...el socialismo bolivariano... ...el socialismo chavista... ...a construir... ...la patria bonita... ...que todos merecemos... ...lo juro... Lo juro, lo juro, que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Yaracuy, que viva Julio León, que viva el PSUV, independencia y patria socialista. Un abrazo bolivariano Chavista.